hoy tenemos el Silver Max que es el último smartphone de Cali para la gama de entrada del mercado como pueden ver, tiene acceso a las tres bandas disponibles hasta el momento en el país, 2G, 3G, 4G además tiene algo muy interesante fíjense, es doble SIM y en el, cada una de las dos SIM si el operador tiene disponible la conectividad se puede hacer uso de voz sobre LTE o VOLT además, aquí podemos ver es un modelo de 3 GB de ram y 32 de rom eh, viene con android 9 acá podemos ver un poco más sobre las especificaciones tiene una cámara dual en el, o arreglo posterior de 13 y 2 megapíxeles que tiene o goza de cualidades con eh, inteligencia artificial modo retrato modo noche flash y además algunas otras cosas que van a pueden ver en el otro video en donde el experto de Cali nos cuenta todas las bondades sobre este smartphone. En la cámara frontal es de 8 megapíxeles, también con el modo retrato. Tiene lector de huella, reconocimiento facial. Es una pantalla de 6.1 pulgadas HD Plus IPS. Y en el interior tiene bastante poder gracias al procesador Helio P23 de MediaTek cuyos núcleos alcanzan una velocidad hasta de 2.0 GHz y hacen una sociedad muy buena con tanta RAM y esto hace que la batería de 3300 mAh pueda rendir muchísimo además hay una sorpresita bien interesante acá explican la interfaz, por ejemplo acá tenemos la cámara el conector de los audífonos, los jacks de volumen y la tradicional interfaz de botones capacitivos de Android. Debo confesar que ya lo había visto antes, por eso está lleno de burbujas. Porque es que no me aguanté. Lo abrí antes de hacer el video. Aquí podemos ver un poco. Fíjense esta sorpresa. Jack USB-C. Precisamente para que el proceso de carga sea más rápido. Y aquí, fíjense, jack de audífonos. Aquí nuevamente la explicación de los botones. La doble SIM, que en este caso se puede usar o dos SIM o una SIM y memoria micro SD, La cámara, que es un poco salida, pero no mucho. Y la cámara frontal. Vamos a ver qué otras sorpresas tiene la caja. Algo bien interesante. Vidrio templado. Y acá, si ustedes ven... Tiene una especie de protector, entonces en el momento de comprarlo e instalarlo hay que quitarle ese protector y ponerle el vidrio templado. Además, el tradicional bumper para proteger esa inversión y que cuando se caiga el smartphone no se vaya a rayar ni se vaya a dañar. Y adiós la platica. Aquí podemos ver, tenemos el tradicional cable de USB-C a USB-A, ok, vamos a ver qué otras sorpresillas tiene la caja, aquí como podemos ver es el, algo que la gente llama el marranito o el convertidor de carga de USB-A a, a corriente, bien interesante, la llave de la SIM card. Y aquí tenemos un convertidor para todos aquellos que ya tienen o deben pasar sus datos, fíjense, de la versión anterior, micro USB a USB-C. O sea, pueden seguir usando sus cables anteriores para hacer el proceso de pasar los datos. Y aquí no podemos olvidar que hay un paquetico que seguramente va a ser a todos muy felices fíjense tenemos los audífonos algo que al usuario de esta gama de entrada siempre le viene bien unos audífonos con sus siliconas se ven bastante cómodos interesantes el micrófono para tomar o colgar la llamada y básicamente estos son los contenidos del Silver Max de Cali y próximamente en Techcetera tendremos una nota con todos los detalles